Decía Aristóteles que de todas las variedades de virtud, la generosidad es la más estimada. Esta pandemia nos está dejando un dramático 2020, pero también nos está mostrando lo generosos, lo solidarios que podemos ser los seres humanos en los peores momentos. De la generosidad hablamos hoy en este taller de convivencia con la doctora en psicología, Laura Rojas Marcos. Muy buenos días, Laura, ¿qué tal? Hola, muy buenos días y qué bien, qué alegría estar aquí hoy para hablar de un tema tan bonito. De hecho, uno de mis favoritos, ¿no? El arte de dar y de recibir. Claro, porque ahí en la generosidad tenemos que tener presentes esas dos caras. Totalmente, porque bueno, para eh, el acto de la generosidad, o sea, para empezar hay que tener en cuenta que lo tenemos grabado en nuestros genes. Como seres humanos somos seres sociables, seres emocionales y de hecho para poder sobrevivir como necesitamos a los demás, pues ya tenemos engranado ¿no? en nuestros cromosomas el acto de dar y recibir para poder compartir y unidos poder o luchar contra una situación difícil o poder ayudarnos. Poder ayudarnos en los cuidados, en atendernos y, y de ahí surge el papel de la empatía, ¿no? el papel tan bonito y tan Pero... importante que tiene la empatía. Pero sí, cuando hablamos de generosidad siempre hay que tener en cuenta que hay dos roles o dos papeles. Está la persona eh, que lleva a cabo el acto generoso, la persona que da... Eh, y después está la, la persona que recibe, el receptor. Y bueno, en general, cuando hablamos de generosidad, lo pensamos como en algo positivo, qué bonito es dar. Mm -hmm. Pero no solamente bonito para el que lo recibe, a lo mejor una persona está recibiendo ayuda, pero qué bonito y qué sensación tan gratificante también para aquella persona que es la que está dando, ¿no? la que da algo de sí, sea lo que sea. Claro. ...porque dar eh, beneficia a la comunidad... ...pero también te beneficia a ti como persona. Sí, de hecho en las investigaciones se ha encontrado... ...que por ejemplo las personas... ...que dedican un tiempo de su vida a hacer voluntariado... ¿no? ...o a voluntariar como dice a menudo mi padre... ¿no? Eh, ...el dar, el participar en la vida de otra persona... ...para ayudar a alguien a sentirse mejor... ...siempre va a tener unos resultados muy beneficiosos... ...no obstante... Luego, el, la generosidad también tiene otra cara, que es ¿por qué damos? ¿Cuál es el propósito? Hay personas que dan sin esperar nada a cambio, sin esperar una recompensa, solo esperan la satisfacción propia de ¿he podido contribuir a algo positivo? No obstante, a veces, lo que puede parecer un acto generoso, a lo mejor es una estrategia. Claro. También, ¿no? Hay para personas... Para ascender o para... Claro, o sea para ascender o incluso para manipular emocionalmente. O después, para ir acumulando ¿no? Pues determinados actos para después reprochar o echar en cara, no es como yo te he dado esto tú me debes y ahí es donde hay pues una exigencia por lo tanto ese acto de generosidad pues entre una comillas falsa generosidad, no exactamente ahí quizás no hay tanta generosidad no obstante eh, no hay que olvidar que también hay un intermedio no hay personas que a veces a la hora de llevar a cabo un proyecto pues compartimos, yo te doy, tú me das, hay un toma y daca que teniendo las cosas claras y el porqué, pues bueno, es para también mantener un equilibrio ¿no? y el, el aprender a compartir está muy relacionado también con mantener el equilibrio y que uno sienta ¿no? que lo que estoy dando también tiene unas consecuencias donde yo recibo también. Porque al final todos buscamos algo también a cambio, aunque sea un poco de reconocimiento, un poco de cariño, una palmadita en la espalda o el propio hecho de sentirme bien. ¿no? Y claro, hay personas que tienen una actitud muy generosa de ayudar a los demás, están esas personas que son cuidadoras, pero hay personas que de hecho no buscan tanto el cuidar o el ayudar a otros como... ...recibir esos cuidados, aunque sean personas que a lo mejor no lo necesitan tanto... ...no como una necesidad, sino lo que buscan es a lo mejor el afecto, el cariño... ...sienten que tienen falta de afecto, entonces necesitan que los demás les atiendan... ...que sean generosos con ellos para poder valorarse y sentirse queridos. Uh -huh. Pero qué importante, Laura, tener cerca a, a un amigo generoso, ¿verdad? Sí, sí. La verdad es que sí, yo creo que las personas que tenemos esa fortuna y es un regalo, es un regalo, ¿no? Eh, sobre todo cuando las personas nos sorprenden. Yo creo que en estos, en estos tiempos de pandemia, ¿no? ...donde todos eh, necesitamos a los demás... ...donde nuestras emociones... ...pues quizás las tenemos un poquito más a flor de piel... ...ya sea por la incertidumbre, el estrés, la ansiedad... ...el miedo, la preocupación... ...cuando recibimos actos generosos... ...ya sean en forma de palabras, en, en forma de gestos... ...incluso de cariño en la distancia... ...como cuando nos vemos y nos saludamos... ...con la mano en el corazón... ¿no? ...o hay gente que se da en el codo también... ¿no? ...o sea, cada uno tiene su estilo... Y yo creo que también estamos aprendiendo mucho a ser generosos con la mirada, ¿verdad? con la mirada. Y, y claro, cuesta trabajo porque el estar con la mascarilla pues a veces dificulta esa conexión, eh, ¿no? esa sonrisa en un momento dado también generosa porque surge lo que se denomina el síndrome de la cara vacía. ¿no? Al tener una mascarilla es difícil leer el resto ¿no? del lenguaje no verbal. Entonces, pues, también tenemos que hacer un esfuerzo generoso por sonreír con la mirada. Y yo creo que poco a poco nos estamos acostumbrando y estamos aprendiendo a leer estamos esa mirada. Aprendiendo, aunque nos falte todavía esos besos, ¿no? esos abrazos, sí, ese sí, sí, tacto sí. que tanto Eso... necesitamos. Sí, sí, <risa> yo creo que todos estamos deseando, honestamente, yo la primera que además soy de tocar y abrazar, eh, cuesta trabajo cuesta. no hacerlo. ¿no? <risa> Oye, Laura, también qué importante, dar las gracias. Es muy importante también tener en cuenta que en el concepto de la generosidad está el agradecimiento. ¿No? El ser agradecido es también un acto generoso. ¿Por qué? Porque es un reconocimiento, un reconocimiento ante el acto generoso de una persona y que no damos por hecho. ¿Cuántas veces me cruzo con personas que dan por hecho el acto generoso de otra persona? Como que sienten que se lo merecen, es que tú me tienes que dar. Hay ahí un, un grado de exigencia respecto al otro, ¿no? tú me tienes que dar, yo tengo que ocupar este lugar X en tu vida. Y claro, con esas cositas hay que tener cuidado porque esas personas no suelen ser agradecidas. Y el ser agradecido también ayuda y se ha demostrado en las investigaciones científicas que las personas agradecidas de hecho son más felices, son más felices, se sienten mejor, se sienten mejor en sus relaciones, se sienten mejor con ellos mismos y no dan por hecho las cosas buenas que tienen en la vida y de hecho son más optimistas y eso quiere decir ser optimistas, ver el lado positivo de las cosas sin negar lo negativo, o sea, ser un optimista realista con los pies en la tierra, ¿no? que yo creo que es muy importante ¿no? ser realista. Pero claro, las personas que no son agradecidas o que dan por hecho, de hecho suelen tener una actitud como más mmm, irascible, eh, están más enfadadas, su grado de insatisfacción con la vida es más alta, y luego están siempre expectantes y echan cara a más cosas. Como no me has dado, tú me tienes que dar y les cuesta trabajo incluso ellos mismos dar las gracias a otros. Y cuando los demás no le dan las gracias, se enfadan. Ah, es que frente al generoso está el tacaño, está el avaro, está el desagradecido, sí. que tenemos muchos Entonces, ejemplos. Qué bueno que podamos elegir de una manera consciente, tomar la decisión. ¿Yo qué actitud quiero tener, por ejemplo, en estos momentos tan difíciles? ¿no? Pero no solamente con las personas que nos rodean, sino también con nosotros mismos. La generosidad hacia uno mismo es fundamental. Las personas que caen en esa autoexigencia, en ese chantaje emocional o en esas tiranías de lo debería, sufren enormemente porque no son generosos tampoco ni siquiera en, en, en aplicar la empatía con ellos mismos. ¿no? Entonces, el ser generoso con uno mismo no es ser caprichoso, es también aceptar... Las dificultades, las debilidades, el ser comprensivo, el saber perdonarse ¿no? por aquello a lo mejor que uno falla. Y en estos tiempos también que tenemos tantas preocupaciones, pues es posible que muchos estemos cometiendo más errores de los habituales. ¿no? Entonces, bueno, no solo es ser generoso en pedir perdón a otros, sino también el saber perdonarse uno. Uh -huh. Pero como hablabas, en estos momentos en, en que esta pandemia nos está poniendo al límite a todos, también está sacando ¿no? lo mejor de nosotros mismos como, como seres humanos, con esa multitud de, de actos solidarios en esos primeros meses. Todas esas personas, por ejemplo, haciendo mascarillas en sus casas, los aplausos en los balcones que nos pusieron ¿no? los pelos de punta. La verdad es que yo... Durante todo este periodo que, que está siendo muy doloroso y veo tanto sufrimiento y tanto trauma, me quedo con eso. Tengo la fortuna y la suerte de que me han incluido en algunos grupos de WhatsApp, de, WhatsApp, de, de grupos privados, de personas, de ciudadanos normales. De, ¿no? que, que venga, ¿qué podemos hacer para ayudar? ¿No? Necesitamos sentir que tenemos un propósito más allá de nuestro día a día. ¿no? ¿Qué puedo hacer ...para poder aportar algo positivo en la vida... ...a lo mejor de una persona desconocida... ...que está en unas circunstancias más difíciles... ¿no? ...en uno de esos grupos que se llama además COVID-19... ...pues somos más de 50 personas... ¿no? Que... ...y nuestra función ahí es solo y exclusivamente... ...ayudar, compartir información, poner en contacto... ...y la verdad es que yo me siento mejor... ...pudiendo aportar un granito de arena... Entonces cuando todos aportamos nuestro pequeño granito de arena, sea un vecino, sea un transeúnte por la calle o cuando estamos en el supermercado, ¿no? eh, el poder compartir y el poder aportar, por ejemplo, al banco de alimentos, ¿no? eh, oye, que hace una diferencia, hace una diferencia y yo creo que también eso nos ayuda a conquistar la serenidad, la paz, la buena conciencia. Oye, y dormir bien por la noche, sí, que además, a veces... Que bien te ¿no? sientes, sí. <ríe> sí, sí, aunque sí. sea con ese granito de arena. Pequeñas cositas hacen una gran, gran diferencia. Es como el efecto mariposa, no que al final no todo va a ser negativo. Yo diría que aquí estamos descubriendo también una parte del ser humano verdaderamente hermosa, con la que yo me pienso quedar para siempre. <risa> pues seamos agradecidos ¿no? y seamos generosos, Laura. Sí, ¿Cómo? deseamos. <risa> seamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta la gracias próxima, como siempre.